Santos vs Tigres, Jornada 1 del Clausura 2023, Alineaciones, Cuándo y dónde ver el partido. El proceso de Diego Popka como nuevo técnico de los Tigres iniciará este domingo cuando visiten a Santos en el Estadio Corona para abrir su participación en el Clausura 2023 en busca de un título que se quede en el norte del país. El partido podrá ser visto solamente por medio de la plataforma de VIX más en México. El balón comenzará a rodar en punto de las 19, 0 horas. Santos acabó en el lugar 3 de la clasificación general en el apertura 2022 con 33 puntos, pero fueron eliminados por el Toluca en los cuartos de final por un global de 6 goles por 4. Eduardo Fentanes buscará arrancar motivado con sus pupilos para este torneo conseguir la séptima copa en sus vitrinas. Los universitarios les quitaron a los laguneros a una de sus principales armas, pues se hicieron de los servicios de Fernando Borriarán, quien buscará realizar la ley del ex tan solo en la primera jornada del nuevo campeonato. El técnico argentino Diego Coca, quien brillará en el Atlas del Guadalajara por hacer los bicampeones está ahora en busca de dominar a los Tigres de la UANL. El sudamericano llega en sustitución de Miguel Herrera, quien se quedó el torneo pasado en cuartos de final ante los tuzos del Pachuca. Aunque el equipo de Miguel Herrera no perdió en el marcador global, el empate a dos goles le dio el pase a la semifinal a los hidalguenses quienes acabaron en cuarto lugar de la fase regular, mientras que los universitarios acabaron en el quinto con 30 unidades. Ahora Diego Coca tiene una losa enorme en su visita al Estadio Corona, pues los Tigres llevan más de 11 años sin sacar las tres unidades de tierras laguneras. Posible alineación de Santos Laguna. Portero Carlos Acevedo Defensas Hugo Rodríguez Mateus Doria Raúl López Omar Campos Mediocampistas Alan Cervantes Ayrton Preciado Cecilio Domínguez Juan Bruneta Delanteros Harold Preciado Eduardo Aguirre Banca Gibran Lajud, Félix Torres Jair González Aldo López José Ávila Eduardo Pérez Diego Medina Ronaldo Prieto Óscar Manzanares José Lozano Posible Alineación de Tigres Portero Nahuel Guzmán Defensas Igor Lichnowski Diego Reyes Jesús Garza, Jesús Angulo, mediocampistas Guido Pizarro, Rafael Carioca, Fernando Gorriarán delanteros, Luis Quiñones, Nico López, André Pierguigna, Banca, Javier Aquino, Sebastián Córdoba, Juan Vigón, Florian Taubin, Jordi Caicedo, Eduardo Tercero, Miguel Ortega.